Eh, como estaba anunciado, este Campeonato Deportivo Sudamericano con participación de seis equipos de Sudamérica y seis de Bolivia, es una iniciativa de las seis federaciones, intentamos desde el año pasado, por, pero por razones de carácter a médico, problema de la pandemia, todavía por falta de organización, año pasado suspendimos. Este año, gracias a la participación de algunos compañeros expertos, como miembros del Visterman, debo reconocer, y sobre todo la unidad del Trópico de Cochabamba, a la cabeza de las seis federaciones, hombres y mujeres, transportistas a productores de plátano, dueños de hoteles, compañeros dueños de estaciones de servicio. Bueno, prácticamente casi todas y todos se suman para garantizar este evento deportivo internacional. Aprovechar una información: de los invitados, solo dos retrocedieron. A nivel nacional, Blooming no viene, pero. Eh, habían varios equipos que querían participar de Santa Cruz Y hemos tomado en cuenta al club deportivo Nueva Santa Cruz Totalmente garantizado De los internacionales Estados Unidos Confirmó inicialmente con una carta Tengo información que tuvo presiones de su embajada Lamento mucho Sin embargo ya eh, se ha sustituido con Sao Paulo de Brasil garantizado. Tercera ratifica el campeonato se risa con seis internacionales y seis nacionales. En las nacionales tenemos De La Paz, Alba Israeli, Bolívar, Yesonia Unos dos, tres días decía podía, no podían pero después vamos a participar, garantizado la participación de Yesonia de Cochabamba, a Aurora y el Club Deportivo Trópico. Son cinco ya, más Club Deportivo Nueva Santa Cruz, seis equipos nacionales. De Sudamérica, está garantizado Boca Juniors, River Plate de Argentina, está garantizado gremio, ahora se incorpora Sao Paulo. Esporte Cristal del Perú y Universidad Católica de Chile totalmente garantizado. Quiero aprovechar esta oportunidad que Universidad Católica de Chile a las 11 de la mañana arriba al Aeropuerto Internacional de Viru Viru. Hay una comisión de recepción organizada gracias a los compañeras, compañeros que tienen mucha vocación deportiva en Santa Cruz y Trasladará un bus rumbo hacia el trópico Cochabamba. Esta pequeña conferencia es para conocer ficha la primera fase. 31 de julio. Quiero decir a la población del trópico, a, también tantas delegaciones me comunicaron que vienen a la inauguración. A las 3 en punto empieza el acto de inauguración. Y el partido empieza a las 4 en punto. Partido preliminar Bolívar-Boca Partido de fondo Club Deportivo Trópico Sao Paulo de Brasil El día domingo 31 de julio En el Centro de Alto Rendimiento Estadio Bicentenario de Villa Tunari El 1 de agosto Ibiri Alzama Alba Redi con eh, Sao Paulo Partido de Fondo Club Deportivo Trópico con Sport en Cristal de Perú El primero también de Agosto Chimoré Aurora y Estón el partido preliminar Partido de Fondo Revit Play, Universidad Católica de Chile Sinota, Primero de Agosto Bolívar Club Deportivo Nueva Santa Cruz Partido de fondo Boca, Gremio de Brasil Argentina, Brasil 2 de agosto Villa Tunari Universidad Católica, Aurora Partido de fondo Zevertay con Die Stronger 2 de agosto Ivil Garzama Boca, Club Deportivo Nueva Esperanza, partido de fondo, Gremio Bolívar, Entre Ríos, Entre Ríos, Sao Paulo, con Esporte en Cristal, a de fondo, Alvarez Club Deportivo Trópico, en Entre Ríos, el 2 de agosto. El 3 de agosto, Entre Ríos, Aurora River Play. Partido de fondo, De Stronger, Universidad Católica. Sinata Sporting Cristal a Partido de fondo, Club Deportivo Nueva Esperanza, Gremio. este es el feature para la primera fase. Totalmente confirmado. Y ayer hicimos alguna inspección en un campos de deportivos. Si no están tan excelentes, están pero muy bien. Saludo al esfuerzo que los alcaldes, comunidades, juntas vecinales. A mí me impresionó trabajando, pintando sus graderías. Una gran movilización de la población, no solamente a la federación de campesinos, sino, repito nuevamente, sectores sociales de centros urbanos significa que hay mucha vocación deportiva. Quiero nuevamente decirles, hermano de la prensa, a toda la población mediante Calcecho he en Coca y otros medios de comunicación, que la, aquí van a clasificar ocho equipos para cuarto de final. Una vez terminada la primera fase va a haber una reunión, aunque ya está previsto algunos locales, estadios. ...pero con los dirigentes vamos a reconfirmar... ...no dónde, cómo se va a jugar la... ...la cuarta de final, la semifinal... ...el final está garantizado que va a ser... ...Villa Tunari... ...aunque he pedido de varios municipios... ...que sea también la semifinal... ...como en Charrillo... En, en, ...y Virgarzama... ...eso vamos a ver oportunamente... ...de los cuartos de final se van a jugar... ...en otros otro campos deportivos, no en Villa Tunari... ...la final sí, totalmente garantizado en este campo deportivo. Quería comunicar nuevamente, hermano Ramiro, eh, eh, es una movilización, reunión que nunca terminan, en este momento estamos reunidos todavía, para algunos detalles siempre falta, y va a ser impresionante que esta tarde, a las 6, 5, 6, llegando, arribando, la primera delegación que llega de Chile, Universidad Católica.